wow ya, No, ya, Mami se acabó. Tú pensabas que no podía. Pensabas que me iba a morir. Descubrí la luz del día que me liberó de ti. Todo terminó. Ya, todo. No me digas nada, girl. Oh, oh, oh, La nueva lo hace mejor que tú. Ella se mueve mejor que tú. Te guarda una luz, baby, girl. Me gusta, me encanta más que tú y la que tengo, baby. Tan más buena que tú y yo lo siento, mami. Tan más buena que tú y la que tengo, mami. Yeah. Tan más buena que tú y yo lo siento, baby. Yo lo siento, mami. La que tengo, baby. Tan más buena que tú y yo lo siento, mami. Tan más buena que tú y la que tengo mami. Tan más buena que tú yo lo siento, baby, yo lo siento, Yeah, yeah, yeah, oh, no, no, no, no. Yeah, yeah, dile flaco, creo que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, y se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, y se se